Necesidad de gobierno. Sí, y me voy a referir, por ejemplo, al más reciente, el más reciente y es en el día de ayer, con eh, la presencia del ministro de Salud Pública en el Estadio Cibao de Santiago. Que ya lo comentamos en la parte del deporte, donde la presencia del ministro de Salud Pública, Paco Arias, era con el objetivo de que de terminar en el día de ayer este torneo de béisbol invernal, de ganar los gigantes, él era el responsable de ir a entregar la copa que lo acreditaba como campeón del torneo de béisbol invernal. Tan sencillo como eso. Esa era la razón que justificó la presencia, sí, presencia de la presencia sí. en el Estadio Ciudadano. ¿Dónde viene mi cuestionamiento? que las informaciones deben fluir de manera precisa claro. para evitar especulaciones. Al notar la presencia del Ministro de Salud Pública en el, en el Estadio Ciudad sí, de, de Santiago, inmediatamente llama la atención y comienza, comienza a... Comenzaron un Twitter y esas cosas, fotos... Que, que, que no lo veían bien porque... Las autoridades sanitarias son las primeras que están agupando, ¿verdad? Que debemos quedarnos en casa y cumplir con las medidas sanitarias, ¿correcto? Pero si eso se da a conocer antes de que se haga por esa vía, pues se evita ese ruido. Otro, anterior al del ministro de ayer, es la boda del hijo de la vicepresidenta Raquel Peña, en Santiago, yo le pregunto, Sergio, ¿cuál es la necesidad de que este tipo de actividades tengan que hacerse, y peor aún, que logren trascender? Sabemos que cuando tú eres una figura política, artística, lo poco que tú hagas es difícil que no te haciendo o que no llame la atención. Pero situaciones como esta hay que tratar, Sergio Romero, amigos televidentes, si van a suceder, que se dé en la mayor intimidad posible para evitar, para evitar ruido, que es lo que menos necesita este gobierno en este momento, porque nosotros lo decimos a diario, la, la, la, el positivismo, eh, las expectativas, eh, beneficio, el beneficio de nosotros que se ha creado este gobierno son interesantes y no podemos eh, eh, que por acciones tal vez que se pueden evitar, se, puede, se, se le puede quitar ese entusiasmo, ese optimismo que vive el país, que hay que decirlo, desde que tomó el gobierno eh, el, el poder el 16 de agosto. Entonces pues yo entiendo, Sergio Romero, que no hay la más mínima necesidad de que este tipo de ruido le hagan daño al gobierno. Al, al o sea, hay que pensarlo mejor. O sea, no es... No es eh, cualquier persona eh, que tiene la, la poca delicadeza de que este tipo de actividades se realizan. La verdad es que yo espero que este tipo de ruido puede no sigan dándose a la altura Mira, de lo que lleva este gobierno ya frente a los destinos de este país. Lo primero es que la situación de encierro que ha vivido la República Dominicana con sus sobradas razones trae consigo eh, que ya la persona está cansada, que las personas no tienen, eh, las esperanzas se le están yendo, hay muchas cosas, mucha incomodidad. Entonces, eh, si tú encierras o le das toque de queda a la gran mayoría de la población, sin embargo, desde el palacio y desde las eh, altas eh, gerencias administrativas del, del Estado, te dan lo contrario, o sea, hacen lo contrario, eso se ve se ve que es incómodo y se ve mal. Ante... Sí, y cuando tú no la potencia... Sí, eso, no tienes... eso tú lo transfieres en un solo, un solo término. O sea, en un solo término tú puedes escribir eso. Una burla. Una burla, exactamente. Sí, de... Entonces tú dices, bueno, los poderosos y los ricos pueden juntarse porque el virus de los poderosos y los ricos no es el mismo que el virus de, de, de los pobres. O sea, de la gente común y corriente, ese virus se contagia fácil pero el virus de, lo, de la, la clase sea, de la clase que, eh, alta del país, de los funcionarios del país, ese virus no tiene no tiene contagio, parece. Entonces, es un mal mensaje. Yo creo que, eh, y no me digan que no, que eso fue porque salió así, no, no. Ya hemos tenido varios ejemplos similares a este de la boda, del hijo de la vicepresidenta. Uno estamos nacional. hablando con consecuencias y otros? Oye, oye, no estamos hablando del hijo de Machepa, que son dos, tres gentes, otro gato y se va temprano. No, no. estamos hablando de un, del hijo de la vicepresidenta de la República con un nivel eh, social eh, en cuanto a, a posición se refiere, eh, dándole un ejemplo de que la mascarilla no importa, el distanciamiento no importa, que a ustedes lo tienen cerrado de, porque el Estado le da la gana, pero es mentira, eso no se contagia nada porque mira, estamos todos aquí reunidos y no, se, y no, y no pasa nada o sea, eh, deberíamos eh, de amarrar eh, como dice uno, en el buen algo dominicano, hay que amarrar a la gente que tú diriges y que no tomen medidas a la loca, sin antes el estado o el gobierno darse cuenta y a mí Entonces, no me, no me, no me, me vengan no diciendo que el presidente no sabía eso porque eso no es verdad eso no es verdad aquí los presidentes son la, son las personas las personas la persona más informadas del país así es que eh, hay que amarrar a esa gente porque la así como es bueno que informe mucho a nivel de la prensa también la prensa tiene un carácter letal y puede, y puede hacer que cualquier gobierno sea desnudado en, pleno, en plena calle. Y lo peor aún, unos con consecuencias y otros sin ningún tipo de consecuencia, porque recuerden que hay precedentes de que han sido multadas eh, muchas personas que se han, se han eh, arriesgado a hacer actividades violando las los, los, los, los normas del toque de queda y han sido, pues, sancionada. Sin embargo, en muchos otros casos no hemos visto nosotros ningún tipo de sanción, por lo que debe ser eh, todo el mundo pues, medido con la misma vara. En el plano local, Sergio Romero, yo quiero hacerle un llamado y una observación a nuestro querido, a nuestro querido eh, amigo de la alcaldía de aquí de San Francisco de Macorís que estamos en pandemia, estamos en toque de queda, y yo entiendo que... que eh, eh, hacer actividades, dedicarse a hacer acciones en plena hora pico aquí en San Francisco de macorís sería crear mucho mayor caos en la ciudad, me refiero a que el pasado viernes, creo que el pasado viernes, el pasado jueves el ayuntamiento, creo que el ayuntamiento, si, si, me, si no es el ayuntamiento pues me, me disculpan ayuntamiento o obra pública, estaban tapando eh, unos, unos hoyos, que eso está muy bien, que hay en la calle Castillo y Ahora pico, ahora donde mayor eh, el fluidez hay de tránsito vehicular en San Francisco de Macorís, lo, lo que ocasionó un tapón, una cosa increíble. Entonces, más que despertar, eh, eh, felicitar a las autoridades, este tipo de acciones que debería ser lo contrario, lo que despierta es eh, eh, eh, incomodidad con ¿no? los Entonces, yo entiendo, si hay una comisión, si hay una brillar a Sergio Romero, amigo televidente, amigo del ayuntamiento, amigo de obra pública, una ligada que estoy convencido que lo más probable es que tenga autorización y si no lo tiene, como institución de velársele, para que lo hagan a otra hora, Sergio Romero. No, no, porque eso crea descontento en una población que tiene. Está incómoda. no, y es que, no, es que tiene una hora tope para poder salir a hacer ah, su diligencia. Claro, Entonces, eso claro. impide la movilidad de la ciudad. Entonces, no hay necesidad de buscar, de crear descontento en la población cuando se puede hacer a otra hora, Sergio. Eso que estaba haciendo, que estaba haciendo en eso, tapando lo que está muy bien, tapando esos hoyos en la cara. Muy bien, caras. perfecto. Tú lo, tú, lo, tú lo puedes hacer en otro horario, en hora, tiempo sí tiempo disponible. Entonces, es un asunto de planificarse, de o, es, o, es, o eso es un alimento que se daña si se pasa. Exactamente. O sea, así como anda, que tiene para su responsabilidad, por ejemplo, la policía, para andar en la calle patrullando. Es que eso así? es una costumbre de, de nuestros funcionarios, y eso es histórico, que lo hacen a propósito para que en la hora pico la gente se dé cuenta que están haciendo algo. Es como un anuncio. ¿Tú me entiendes? Eso, eso, eso, mira, eso es normal en, en, en la mente de los funcionarios de este país. Qué manera, más ma, ma Es especial. normal para ellos pensar, bueno, hacen un tapón cuando, ay, ¿qué es lo que están haciendo? tapando un hoyo, así ah, está está también. Eh, para ellos un anuncio, es un anuncio, es un anuncio para ellos. Mira, mira, y lo que tú dices tiene lógica, porque como algo que me queda, si lo hacen en la hora que yo digo, nadie lo va a ver. Pero nadie lo va a ver por el día siguiente, cuando salga, bueno. a la calle, se va a dar cuenta, se va a dar cuenta que ya fue corregido mm. esa, esa situación. Que tienen las calles, así que vamos a esperar que, que no se lo van a repetir, porque eso es lo que queda es un caos en el tránsito y más ahora, como este de tránsito aquí en la ciudad de sí, sí, San Francisco sí, sí, sí. de Macorís. Ever, vamos a una breve pausa y a final venimos con algunos de los titulares que traen los medios nacionales e internacionales sí, en el día de hoy, breve regresamos.